Damos la bienvenida a este tercer espacio central en el marco del encuentro de investigadores y de extensión. Valorar esta cuestión del encuentro, la edición pasada tuvo que ser virtual y la verdad que es muy lindo encontrarnos por los pasillos y con los amigos y amigas que vienen de otros países. Eh, quiero destacar el esfuerzo en seguir adelante con la organización de este encuentro en el marco de un conflicto en el que nos encontramos, que no nos dan lo mismo los recortes que estamos viviendo a nivel de presupuesto de la universidad y la defensa de la educación pública, es algo que lo tenemos como, como bastante presente y, y bueno, en ese marco estamos llevando adelante este encuentro de todas formas. Así que bueno, queremos darle la, la bienvenida a, a Eduardo, estamos muy felices de que pueda estar acá con nosotros otra vez, es un amigo de, de largos años con el que hemos venido manteniendo vínculos académicos con distintos grupos. Y bueno, la presentación de Eduardo, que en el marco de este encuentro, que se llama Educación Física y tiempos de cambio, teorías, técnicas y tecnologías, se denomina la percepción del cuerpo, movimiento, técnicas, imágenes, imaginarios. Así que bueno, eh, agradecidas de, de, de que estés acá y de, de recibirte, y gracias. Buenas tardes para todos y todas. Eh, gracias, Vicky, por eh, la invitación, por la presentación, por permitirme compartirles algunas de las ideas de lo que vengo reflexionando. Eh, gracias a las autoridades que están ahí en el fondo. Charlie nos vino a acompañar. Ahí me, me estaban diciendo, no, ahora hablando en serio. Eh, qué lindo volver a encontrarnos presencialmente, como decías. Y, y gracias... Por, por la invitación, por permitirme ver amigos y colegas que quiero y estimo hace muchos años. Eh, para la presentación de, de hoy, eh, quisiera abrir con un conjunto de preguntas que de alguna manera dialogan con el leitmotiv, con, el, con la idea central de este encuentro, eh, teorías técnicas y tecnologías. En principio, preguntarnos, bueno, ¿qué es la imagen del cuerpo? ¿A qué llamamos imagen corporal? ¿Qué es la percepción del cuerpo? qué cuerpo percibimos, pero también qué mediaciones técnicas despliegan las tecnologías sobre las percepciones, en estos tiempos en los que corren, en los que de un momento para el otro parecería que somos parte de una tecnología. ¿Qué cuerpos no percibimos? ¿Qué cuerpos quedan por fuera de la percepción? Y en todo caso, ¿qué cuerpos no incluye la percepción de la educación física? En todo caso, la intención es Tratar de darle forma a una respuesta por qué cuerpos son visibles, qué cuerpos son invisibles y qué cuerpos no son, no son visibles en el marco de la educación física. Para esta presentación propongo tres momentos eh, que irán acompañados de algunas eh, imágenes que traje para mostrarles, que están contenidos en el título de esta presentación. Una primera parte en la que voy a desarrollar un concepto, que es el concepto de cuerpo-movimiento, así como lo tienen ahí, con un guión. Una segunda en la que voy a repensar el concepto de percepción y voy a arriesgar una idea acerca de lo que llamamos la imagen real. Eh, y cierro enlazando esas dos cuestiones, hablando sobre técnicas, imágenes e imaginarios. Vamos ahí, mientras les dejo unas imágenes de fondo. En educación física podríamos decir que existen muchas discusiones, pero hay una cosa en la que estamos bastante de acuerdo, en que no hay acuerdo de cuál es el objeto de la educación física. En esta presentación no me voy a dedicar específicamente a ese problema, pero sí es importante reconocer que en general cuando se pregunta por bueno, cuál es el objeto de la educación física, aparecen claramente dos grandes respuestas, cuerpo y movimiento. Quisiera partir de una idea que presenté aquí mismo en Uruguay, en realidad en Maldonado en 2019, que es pararme sobre lo que allí concluía como la existencia en nuestras sociedades de lo que denomino una gramática de lo corporal. ¿Qué es esta gramática de lo corporal? Eh, es un conjunto de normas tácitamente aceptadas que prescriben los correctos usos del cuerpo, pero sobre todo el correcto orden de esos usos. Son normas incorporadas, incorporadas hechas cuerpo, como relativamente universales, las cuales establecen qué es lo correcto y qué es lo incorrecto del cuerpo en cada práctica. Esta gramática opera, entonces, mediante la conjunción de sentidos éticos, estéticos y políticos que ordenan los tiempos y los espacios correctos. Ordenan en el doble sentido del término. Ordenan porque le dan un orden y dicen qué viene primero y qué viene después, pero también porque sancionan, dicen qué se puede hacer y qué no en cada contexto. Esta gramática de lo corporal es la base sobre la que se edifican las propiedades dominantes, habilitantes que tornan los tiempos y los espacios como apropiados o por el contrario para sancionarlos como inapropiados. Esto significa que eso que llamo la gramática de lo corporal funciona como soporte y principio del orden corporal dominante y a la vez condiciona cuáles son los sentidos no dominantes. En esto me distancio en parte de esa idea que trae George Vigarello de los cuerpos correctos, que sería apenas un juego que separa lo dominante de lo no dominante. La gramática de lo corporal es el lenguaje con el que hablan los cuerpos dominantes, pero también con el que hablan los, dono, no, los eh, cuerpos no dominantes. Es la preeminencia de la fisicalidad y de la materialidad para pensar lo corporal. Es la preeminencia de partes del cuerpo por sobre otras, como la genitalidad para significar la, la sexualidad o como el brazo para significar la fuerza. Eh, es la importancia, por ejemplo, también de capacidades motoras por sobre otras. Para nuestras sociedades actuales la fuerza está por sobre otras eh, capacidades motoras como el, el, la flexibilidad o inclusive la resistencia. Es el condicionamiento social a unir prácticas corporales, a prácticas, eh, prácticas culturales, perdón, a prácticas corporales, como asociar una música a una vestimenta, a un tipo de droga, a un tipo de bebida, ese tipo de uniones que se establecen. Es la confusión moderna entre naturalidad y normalidad, es el establecimiento de un exterior y de un interior del cuerpo subsidiario un sentido público y privado colectivo e íntimo entre una larga lista de etcéteras. En síntesis, es el lenguaje que permite la configuración de lo que Bourdieu llama hábitus. Partiendo de reconocer estos eh, que estos condicionamientos de la gramática son contingentes dependen de un contexto, lo que afirmo o por lo menos lo que lo que concluía ahí en el 2019 y, y me voy a parar desde ahí para hablar es que eso es efecto de una gramática anterior que es una gramática visual. Aprendemos el mundo porque lo vemos. Esa gramática se establece a través de una visualidad eh, que reproduce la homogeneidad y la simultaneidad con la que nacen las maneras de ver el mundo. Y que dan nacimiento a lo que se conoce como la cinematografía. Que es en parte lo que tienen de fondo y ahora les voy a contar un poco de qué se trata. Quisiera ahora sí, en, para esta presentación, considerar la articulación entre los modos de ver y de entender el cuerpo. En todo caso, pre, pretendo dar ese paso que nos permite entender, que ver y, y, y concebir un cuerpo van de la mano. Eh, como vengo sosteniendo ya hace un tiempo, la historia del nacimiento de lo que llamamos cine y la historia de lo que hoy llamamos educación física es una historia común. Y paso a contarles esa historia. La, la historia nos sitúa en la segunda mitad del siglo XIX, más precisamente en la década de 1880. Allí se desata una verdadera guerra de inventos para captar el cuerpo en movimiento, para poder asir el movimiento, capturarlo, captarlo, comprenderlo y analizarlo en detalle. También se desata paralelamente una guerra subsidiaria para poder proyectar ese movimiento. Poder verlo en pantalla, como ustedes pueden ver acá, hay una proyección, pero también para proyectar en el sentido de futuro, cómo mejorarlo, cómo hacerlo ágil, más eficiente, más rápido, más veloz, más ergonómico, más provechoso. Es importante señalar eso, no es solo capturar una imagen del cuerpo en movimiento, sino también forjar las tecnologías que permiten proyectarlo, esto es, mejorarlo. Proyectarlo en términos de pantalla y proyectarlo en términos de hacia adelante. A veces el lenguaje nos da herramientas. Son tiempos, estos, en los que corren en 1880, tiempos del teatro itinerante, del circo, donde las visualidades aportan espectacularidad, con los juegos de luces y sombras, como recurso estético, con las sombras chinescas o la linterna mágica. Pero también son tiempos de búsqueda de una verdad real. Muerto Dios, como sostenía Nietzsche, la existencia pasa a ser terrenal y su registro es prueba de vida. Y entonces las imágenes mecánicas cobran una, edición, una dimensión estético-política novedosa. Por caso, es el auge del portarretrato, de la foto familiar posada. Todos sabemos de qué estoy hablando. Ahí nace eh, esa idea de retratarse como, modo, como prueba de existencia. De fijar el recuerdo en el inconsciente óptico, como dice Walter Benjamin en su breve historia de la fotografía. Son tiempos de cientificismo, del auge de los inventos para cada aspecto de la vida, y allí se destaca el afán por registrar el cuerpo en movimiento. Piensen ustedes que este es el auge de la fisiología, muy común por aquellos años, y no quisiera dejar de decir que científico en este periodo es sinónimo de inventor, y entonces alguien que era científico inventaba aparatos, en este caso, para registrar el cuerpo en movimiento, para pasar de la imagen estática a la imagen dinámica. Pues bien, eso es el nacimiento de lo que se conoce como precine, que son los inventos que permiten, insisto, pasar de la imagen estática a la imagen dinámica. Y que cuenta como antecedentes de los inventos más representativos, el sopratiscope de Edward Muybridge en Estados Unidos en 1879, el kinetoscope de Tomás Alva Edison eh, en 1889, si quieren pueden buscar tiene muy buenas imágenes eh, de William Kennedy Dixon y de Sandow haciendo actividades físicas, o los inventos de Louis Le Prince en Estados Unidos, injustamente olvidado como la primera persona que consiguió no solo registrar las imágenes, sino proyectarlas, en lo que se conoce como las Roundhead Garden Scenes. Eh, sí, lo sé, en general, perdonen que haga esta nota al pie, hay cierta creencia de que los hermanos Lumière fueron los primeros en inventar el cine. Lo que hicieron los hermanos Lumière fue inventar la experiencia de ir al cine, sentarse, pagar una entrada, todo oscuro, poder proyectar. Pero no fueron los primeros en inventar el aparato que hoy llamamos cinematógrafo. Antes de toda esta historia, en 1882, Étienne Jules-Marie creaba en Francia el aparel de cronofotografía o cronofotógrafo, que son las imágenes que ustedes tienen de fondo que consiste en un aparato científico de medición de los cuerpos y de los movimientos. Básicamente es un, un, un invento que captura una fotografía a intervalos regulares. Y después su proyección permite pasar de la imagen estática a la imagen dinámica. La idea es relativamente sencilla, sacar fotos de manera secuenciada. Y el invento para ello consistió en lo que se llamaba una escopeta fotográfica, porque estaba montada, sacaron las balas, montaron cartuchos de fotografía. Y se disparaba para sacar fotos. De ahí viene la idea de to shoot para filmar o de gatillar para aquellos que todavía usen cámara reflex. Estaba montada, la primera imagen a la primer, eh, cámara a repetición estaba montada sobre una escopeta. Luego mejoró esa tecnología e inventó eh, eh, una placa fija crono cronomatográfica equipada con un operador de tiempo que automatizaba el movimiento. De hecho, ahí por ejemplo pueden ver imágenes en las cuales pone un reloj para distinguir, ustedes pueden ver en cada, cada secuencia las imágenes que estaban sacadas de manera separada y que su regularidad da la imaginación de que tienen movimiento. La imagen no tiene movimiento, ustedes están imaginando que lo tiene. Eh, de esta manera es una tecnología que conjuga algunas cuestiones fundamentales para la ciencia moderna de ese periodo. Regularidad, tiempo, secuencia, control, registro, medición. Ahora, lo más significativo de esta historia, si, si es que no fuese una cuestión apenas de eh, historización de la cinematografía, es que Mari, además del inventor de este aparato, era uno de los padres de lo, que, de lo que se conoce como la educación física científica francesa. En ese mismo año... Marie, eh, con subvención estatal eh, eh, francesa, crea la eh, estación de fisiología en el Parque de los Príncipes en boulogne sur seine Y es interesante que se trata de una de las primeras instituciones en el mundo moderno de educación del cuerpo, eh, financiada, insisto, por el, eh, por el Estado francés, eh, de fisiología del ejercicio, y allí también, muy cerca de ahí, funcionaba la eh, Escuela Normal Militar de Joinville-le-Pont, eh, considerada una de las primeras instituciones formadoras de profesionales en educación física. De hecho, bueno, justo estas imágenes no, pero las primeras que mostraba son de, eh, de, de ahí, de, de, de, de, la, de la Escuela de, gim, de Gimnasia y Esgrima Militar del Ejército. Eh, un detalle algo que ya he contado pero que no está de más decir muchas de estas imágenes se la desarrolla de hecho después aparece en, en imagen eh, Georges Demeny que eh, es considerado otro de los padres de la educación física eh, francesa escritor de una de las obras más importantes de finales del siglo XIX y principio del siglo XX de la educación física como es bases científicas de la educación física y primer director de los cursos superiores de educación física en Francia es importante entonces, más allá de esta historia, remarcar la analogía. Una institución creada para educar simultánea y homogéneamente eh, los cuerpos. Hay que entender que para, eh, para esta idea, cuerpo es literalmente físico. Quiero decir, lo que se pregunta eh, Marie es cómo funciona la máquina humana. Eh, pensando en términos también de, de, de que animales y eh, personas tiene el, tipo, el mismo tipo de, de fisiología, el mismo tipo de, de imágenes. Es decir, en el nacimiento del cine documental y de la educación física existe una raíz común de racionalidad científica sobre los movimientos. Eh, antes, bueno, esto, eh, el cuerpo animal y el cuerpo humano están dotados por la misma fisiología y las imágenes que ustedes están viendo son una recopilación que se hizo a 100 años de su nacimiento eh, en 2004, una proyección que se desarrolló en el Museo del Orsay y que contiene en casi tres horas todas las imágenes que quedaron, muchas de ellas pueden ver ustedes que están rasgadas eh, por el paso del tiempo, que quedaron eh, de, del cronofotógrafo de Marí. Pueden ver desde trotes de caballo, gatos, burros, perros, cabras, ovejas, palomas, patos, peces, mantarrayas, gallinas, conejos, etc. Eh, en distintas situaciones, y que tienen que ver con la idea de tratar de capturar el movimiento en su fino detalle para poder analizarlo y poder proyectarlo. Eh, en este registro remarco entonces que el cruce de estas dos historias, de la educación física y de lo que se conoce como el prescine, se produce un camino común. El cine como invento científico para medir el cuerpo de manera científica, con lo cual además, y esto es lo que vengo a partir de acá a proponer, eh, la invención de una tecnología material nueva implicó una nueva técnica del mirar. Implicó nuevas técnicas de percepción sobre lo corporal. Y a través de configurar una gramática visual, permitieron configurar una gramática corporal. Eh, Perdónen... Eh, sobre esta idea es lo que intento, ahora sí, marcar una reflexión teórica a partir de estas imágenes. Gilles deleuze eh, desarrolla el concepto de imagen-movimiento, que es lo que a mí me interesa en este momento exponer. Deleuze basa su posicionamiento teórico en la articulación de dos ideas para pensar qué es la imagen-movimiento. En principio sobre una idea que está presente en la teoría cinematográfica eh, eh, a partir de un gran autor, un gran cineasta ruso y además eh, intelectual de la cinematografía, como fue Ziga Bertov, que postula en su teoría de los intervalos, lo que él llama la teoría de los intervalos, en el Kino Glatz, que es el ojo verdad, que eh, hay una relación técnica entre el ojo humano y el ojo de la cámara, y procurar documentar la realidad implica de alguna, de alguna manera crear una nueva realidad. El obturador, al cerrarse, captura una realidad para proyectar una nueva realidad. Es interesante porque en esta teoría de los intervalos, lo que dice eh, Ziga-Bertov, y es lo que retoma Gilles deleuze para pensar imagen-movimiento, yo después voy a tratar de pensar un cuerpo-movimiento, es que la imagen no está eh, en cada una de las fotografías, sino en ese instante, en, en, ese, en ese milímetro que separa cada una de las imágenes del reel, en el cual se encierra una relación, un guión entre imagen y movimiento, que nos despierta una imaginación de que nos hace pensar y ver cosas que están ahí, que no están. Es una de las principales tecnologías modernas, una nueva manera de ver el mundo, de capturarlo, de proyectarlo, de construir una gramática visual. Deleuze retoma las ideas de Bertolt por dos motivos porque entonces la tarea de quien registra las imágenes está centrada en el montaje, en cómo se ordenan las, las imágenes, y por el otro, en esta idea que recién les decía, de que no hay sustancia en el cine, sino que hay pura imaginación. No hay materialidad, sino es eh, la relación entre una imagen y la otra de lo que despierta. Y eso es lo que lo lleva a Deleuze a pensar la idea de imagen-movimiento. Lo cual me lleva a una segunda idea, sobre la imagen movimiento, que retoma de Henry Berson, un filósofo francés, quien dice que hay tres maneras de entender el movimiento que es lo que a mí me va a interesar retomar. Por un lado, en una primera idea del movimiento, eh, se, hay una confusión, dice Henry Berson, del movimiento es el espacio recorrido. Hay una confusión que mientras el espacio recorrido es divisible, Dice Deleuze, el movimiento, como acto de recorrer un espacio, es indivisible. El movimiento en el cine no es la sucesión de imágenes, sino es la imaginación que enlaza una imagen con la otra. Eso es lo que dice Deleuze. Una segunda idea de Bergson sobre el movimiento se podría resumir de la siguiente manera. Moverse es pasar de una forma a otra, pero lo que se mueve es la materia, dice Bergson. Y entonces se pregunta Deleuze, ¿la materia al moverse se transforma? Interesante esta pregunta que se hace Deleuze porque lo complementa con esta eh, reflexión. Si para la ciencia clásica el movimiento estaba dado en un movimiento privilegiado, para la ciencia moderna, la actual, el movimiento se define por un instante cualquiera. Y entonces vale la pena pensar cómo, el movimiento significa, cómo un movimiento significa el conjunto de movimientos, dice Deleuze. Y la tercera de las ideas que desarrolla Bergson y que retoma Gilles Deleuze para pensar el movimiento es que el movimiento se da cuando hay un análisis que lo reflexiona. En este caso, la racionalidad científica de los movimientos que hablaba antes es lo que habilita al cine y habilita la educación física como una tecnología. El movimiento para la modernidad es orden, racionalidad, simultaneidad, homogeneidad. Es decir, una racionalidad. Podría continuar con eh, este análisis teórico, pero sin embargo me parece que me extiendo demasiado y quisiera así retomar un hilo, eh, de, del hilo de lo que venía sosteniendo, es la posibilidad de pensar una relación donde el cuerpo y el movimiento no se separen de sí mismos. Esto es, que exista, así como existe una relación en el cine de la imagen-movimiento, que exista un, sostener que la educación física configura un cuerpo-movimiento indisociable. Jugando un poco con las ideas de Bergson, que recién retomaba a partir de Deleuze, el movimiento en educación física no es apenas el espacio recorrido, que podría ser pensado en cualquier manual de educación física, como ese paso a paso, ¿no? el gráfico de dónde poner la mano, dónde, la flechita para dónde hacer el movimiento. El movimiento tampoco debería ser pensado como el gesto técnico en sí mismo. No es un instante privilegiado, no es el golpe de manos altas contra la pared. El movimiento de la educación física es su análisis. Esto es cuando hay una relacionalidad científica que es a posteriori de la acción. Repito, quisiera postular que el movimiento de la educación física es a posteriori de la acción, ya que incluye su análisis. No es, quiero decir, es performativo, no es eh, anterior a que se desarrolle el análisis. Y entonces, para, para cerrar esta primera parte teórica que después voy a retomar, el cuerpo movimiento es indisoluble. Es la articulación entre cuerpo y movimiento, cuyo guión que los enlaza es la técnica. Es una relación que entonces no predefine el cuerpo, sino que ese espacio, ese guión, es la apertura a la pluralidad de concepciones del cuerpo. Aunque en parte habilita una discusión que excede esta presentación, esa es la razón, la, la razón por la que entiendo consiste tanto en definir al objeto de la educación física, porque se basa en algo que todavía no aconteció. Se basa en la performatividad de un cuerpo movimiento que todavía no no aconteció. Para eso es necesario, para poder adentrarnos en esa idea, es necesario pasar a la segunda parte de esta presentación que tiene que ver con la percepción. Bueno, voy a esperar un poco. Les voy a dejar estas imágenes. Cuando en 1945, Maurice Merleau-Ponty publica Fenomenología de la percepción, propone una discusión acerca de qué es lo real y qué es la cosa la cosa como aquello indefinido, despojado de la conceptualización. Para definir la cosa me voy a basar en un gran pensador como Julio Cortázar, cuando en boca de uno de sus personajes de Rayuela, Gregor Obius, responde a una pregunta de la maga sobre qué es la cosidad y le responde, la cosidad es, es ese desagradable sentimiento, de allí donde termina nuestra presunción empieza nuestro castigo. La cosa es ese lugar donde, la, eh, donde el objeto está despojado de todo sentido. Retomo la idea de merlo ponty que no, no menciona a Rayuela, pero, eh, pero sí nos, nos permite pensar, de que justamente la percepción que vemos es la que permite darle a la cosa un sentido para tornarlo real. Y allí se adentra en una de las teorizaciones más interesantes que, que se pueden leer, por lo menos en nuestro campo, como es el, la, la teorización que hace sobre el cuerpo, porque dice no hay cosa más cosa en este mundo que el cuerpo eh, el cuerpo, dice merlo ponty es el anudamiento entre el mundo y el individuo, es eso indefinido que articula la cosa y lo real es el fin de nuestra presunción y el comienzo de nuestro castigo puesto que, con el, que es con el cuerpo con lo que percibimos el mundo pero al mismo tiempo no deja de ser un objeto más en ese mundo percibido a partir de allí es que Merleau-Ponty desarrolla una teorización sobre el cuerpo y que lo define como el cuerpo es algo más que un objeto y algo menos que un objeto y calculo que muchos y muchas de ustedes conocerán, empieza a hablar de la relación entre cuerpo-objeto, como ese, esa cosa material, y el cuerpo propio, como aquel cuerpo, cuerpo no solamente físico sino metafísico. Quisiera establecer entonces que la percepción es una mediación técnica de los modos de ver que es una mediación entre el mundo y lo individual a través del cuerpo. La percepción es el reconocimiento del punto de vista particular en diálogo con otros posibles. Es ver desde algún lugar al mismo tiempo que es aceptar que hay otros lugares para ver. Es el reconocimiento de que el punto de vista crea el objeto, como dijo eh, Fernández Azur, y que entonces sobre la misma cosa hay distintos reales. La percepción es un diálogo entre el cuerpo objeto y el cuerpo propio, a la vez que es el reconocimiento de la contingencia de todo punto de vista. Se ve desde algún lugar, existen otros puntos de vista, pero al mismo tiempo yo puedo cambiar mi punto de vista, con lo cual la percepción es siempre dinámica. Con lo cual la cosa es siempre definida desde algún lugar. Retomo entonces las preguntas iniciales. ¿Qué es la percepción del cuerpo? ¿Qué cuerpo percibimos? Y sumo algunas más. ¿Qué es lo real de lo que percibimos? No voy a adentrarme en una discusión, que hay colegas acá que saben mucho más respecto del psicoanálisis, escapa a mis intereses y está por fuera de mi proyecto teórico, sino que voy a proponerles que pensemos eh, desde un punto de vista cotidiano cómo son las tecnologías, cómo las tecnologías configuran percepciones técnicas que nos anteceden. Dicho de una manera, como lo señala en eh, la evolución creadora eh, Henry Berson en 1907, lo que vienen a imponer las tecnologías visuales es una nueva materialidad que hace que se pierda la pregunta por dónde está lo material. Si está en lo que está delante de la pantalla o está en la pantalla o está en nosotros que estamos viendo la pantalla. Y entonces ahí se desconfigura la fisicalidad del cuerpo. Eh, bien. Eh, cuestión que no solamente se ve en el cine, quiero decir en, en los celulares cotidianamente también se da. Lo cual agrega una nueva dimensión que me interesa pensar, que es la percepción mediada por otra percepción, que es la que configura las condiciones técnicas de la tecnología. Cuando vemos algo a través de la tecnología, hay un punto de vista ya previo, condicionante. Como venía diciendo, los últimos años me vengo dedicando a pensar la íntima relación entre los modos de entender y de ver los cuerpos. Aquí, ahora quiero continuar esa idea que planteaba al inicio cuando mostraba estas imágenes, para empezar a pensar lo que se conoce como la imagen real. En cinematografía, el concepto de imagen real eh, es lo que se tradujo del inglés como live action, que tiene que ver con aquellas imágenes, sobre todo dibujitos animados, en las cuales se mezcla un dibujo animado y una persona viva en imágenes. ¿no? Eh, el, Apenas como una nota al pie, esto es un recurso que se inventó en 1923 con Alicia en el País de las Maravillas y que se hizo bastante clásico en los dibujitos de Disney, sobre todo en eh, The Three Caballeros, un film que además tiene una clara referencia a, eh, a la Argentina, ya que estamos, con eh, Goofy eh, cabalgando en pinturas eh, de Florencio Molina Campos. Si quieren... Los, los y las invito a que lo vean. Pero obviamente no es sobre eso, sobre lo que vengo a hablarles. Quisiera establecer que pensar la percepción implica reflexionar acerca de la mediación técnica entre lo que se observa y quien observa. Quiero poner sobre la mesa mi punto de vista sobre lo que entiendo, que es la imagen real del cuerpo. Bien. Paso a lo siguiente. Un poco de dibujos animados. Eh, quiero, Es muy difícil... Cuando uno piensa en eh, posicionamiento teórico, saber cuál es la ficha de dominó que derribó a todas las otras y que le hizo pensar, bueno, por qué me importa la percepción. Pero les voy a contar una historia un poco personalista, como le decía antes de empezar a Vicky, un poco voy a, a desnudarme teóricamente en, en, en esto. Eh, quiero contarles que eh, en los 90, esto es una historia que a partir de, de, de esta presentación me fui acordando y dije, la voy a usar. Eh, en los 90 yo era un adolescente viviendo en eh, Bahía Blanca, se pueden imaginar, no sé si conocen Bahía Blanca, si tienen la buena suerte de no conocerlo mejor, eh, no había mucho para hacer, eh, pasaba bastantes horas de mi día con 14, y 15 años consumiendo eh, dibujitos animados, era la época que llegó el cable a, a, a Bahía Blanca, había sobre todo una fuerte presencia de la cultura pop, habían llegado sobre todo... Cartoon Network y MTV a, a mi vida, y los dibujitos animados, sobre todo los Simpson y eh, entre otros, Pinky y Cerebro, que ahora les voy a presentar. Una breve historización para que entiendan qué es, qué es todo esto. Eh, de los films, eh, en ese entonces los dibujitos animados estaban caracterizados por una cuestión atemporal fuera del discurso de su época. Todo esto cambia, sobre todo, cuando... Eh, sobre las ruinas de lo que en ese entonces era la productora de Hanna Barbera, eh, lo compra la Warner Bros. a través de un convenio que tiene con Steven Spielberg y generan la Warner Bros. Animation, que generan, entre otras cuestiones, algunos de los eh, dibujitos animados que quizás han visto. Los Picapiedra, Los Supersónicos, Harkle, Berry Hound, El Oso Scooby-Doo, Pinky Cerebro. ¿Vieron alguna vez Pinky Cerebro? Bien, muy bien, muy bien. Por fin algo interesante en este encuentro, ver Pinky Cerebro. Eh, fue un proyecto bastante importante, piensen ustedes que lo tienen como productora Steven Spielberg, que ese mismo año gana el Oscar por la lista de Schindler. O sea, es importante y en este contexto surgen Pinky Cerebro, para quienes no lo vieron, porque no es pecado haber, eh, no haberlos visto, Pinky Cerebro es la historia de un dueto de dos ratones en laboratorios, uno superdotado, llamado Cerebro, y el otro, todo lo contrario, Pinky. La narrativa de los capítulos es siempre la misma. Más allá de una estructura narrativa general, existen algunos gags constantes, como por ejemplo la pregunta de ¿qué vamos a hacer esta noche, Pinky? ¡Qué bien esto se tornó un karaoke! Eh, y que en algún momento de la elucubración del plan de, de cerebro le pregunte si está pensando lo mismo que él y Pinky le salga con una idea nada que ver con un absurdo y demás. Y como preguntarse, no sé, qué pasaría si tuviésemos dos cabezas o lo difícil que sería ponerle un tutú a un hipopótamo, ¿no? Son cosas que, que aparecen en general en Pinky y Cerebro. Bueno, está, todo iba más o menos bien, yo consumía a los Simpsons y Pinky y Cerebro, bastante feliz, hasta que en, el, en la temporada 3, en el capítulo del 16 de mayo de, 19, de 1998, aparece un capítulo que se llama The Pinky POV que en ese momento no sabía qué era lo, lo de POV lo tuve que buscar más tiempo después, que fue un capítulo grabado que me quedó en la retina y que cuando tuve la invitación de Vicky, vaya uno a saber por qué, apareció. Que es un capítulo muy diferente, ¿por qué? Porque está centrado en la mirada de Pinky, que es este que ustedes tienen ahí. Con lo cual, el centro narrativo pasa de la imagen externa a la imagen personal, particular, a la mirada en primera persona de Pinky. Y todo lo que había sido chiste en los anteriores 68 capítulos, en este es totalmente diferente porque uno a todas las respuestas absurdas de Pinky las está viendo. Y es pura, pura realidad lo que tiene sobre la imagen. Se tornó una imagen real. Por caso, cuando frente a la pregunta de si está pensando lo mismo que yo, eh, el cerebro le pregunta, Pinky le dice, bueno, eh, eh, ¿cómo sería Pinky, por ejemplo, eh, cerebro con un cerebro gigante o un rinoceronte en tanga? Eh, nosotros no escuchamos el plan, no sabemos de qué se trata el plan, solo vemos lo que ve Pinky. Este es el ejemplo que quiero traer acerca de la imagen real. Es reconocer que el punto de vista crea el objeto que vemos. Lo voy a decir con toda la fuerza de la afirmación y, y con toda la fuerza de la filosofía. No hay más real en el universo que el punto de vista de Pinky. Pero es un real que solo lo vemos si pudimos ver todos los anteriores capítulos que pudimos entender que este no es el real. Y entonces, si cambiamos el punto de vista cambiamos el objeto, que es análogo a decir que si cambiamos la imagen, cambiamos lo real, que es análogo a decir que si movemos la materia la transformamos, que es análogo a pensar que si cambiamos la imagen del cuerpo, cambiamos el real del cuerpo. O lo que eso signifique. Quisiera, me voy a ir ahora a ir por las ramas, pero... nada, ya me fui por las ramas, digo, traje pinky cerebro, ya me fui por las ramas, pero un poquito se va a entender, en algún momento voy a volver. Eh, yo durante mucho tiempo tuve en la, en la retina estas imágenes y pensaba Pinky POV y en algún momento googleé que significa POV, no hace mucho tiempo, y significa Point of View, que es una categoría que yo no la conocía. Significa punto de vista. Y perdonen, insisto que me vaya de rama, pero es interesante de que en la, cinema, en la historia de la cinematografía eh, eh, yo eh, trabajo mucho sobre eh, historia de la cinematografía, han fracasado varios proyectos que han intentado centrar la imagen del narrador en la imagen de primera persona. O sea, hacer esto en cinematografía ha fracasado siempre. Excepto en una. En la imagen más corporal de todas. En la pornografía. En el porno es el único donde el POV, el punto de vista, ha conseguido triunfar. Eso no me parece casualidad porque implica cierta inmersión del espectador en la imagen. Se rompe la distancia de esa cuarta pared y se incluye al espectador en la escena. No está de más decirlo, existió un enorme rechazo por parte de quienes consumían el porno industrial en ese momento, en los 90, porque implicaba cierto, eh, cierto eh, posicionamiento intimista de ser observado. O sea, el POV genera que justamente te miren a la cámara y por ende iba contra la paquetería de los 90, que decía... Eh, todo esto se hace en lo privado. El porno era en ese momento una dimensión mucho más privada que ahora. Eh, tampoco está eh, de más decirlo que el POV reproduce la gramática de lo corporal cuando el punto de vista en primera persona, en general, está siempre centrado en, eh, en el acto sexual, en la visión masculina del P.O.B. ¿no? Y ahí también hay una gramática corporal que, bueno, no, ya ahí sirve demasiado por las, por las ramas. Sí me gustaría decir también que haciendo una historia del, del, del POV, de, dentro de la cinematografía, la cuestión se habilita, empieza a aceptarse dentro de la, del, de la pornografía industrial el, eh, el P.O.B., con el famoso video de Tommy, eh, de Tommy Lee Pamela Anderson robado de un acto sexual privado y que se pone en telejuicio. A partir de ahí empieza el, el cine pornográfico industrial a usarlo porque se viraliza eh, ese tipo de imágenes. Lo cual dejo flotando una pregunta que se despliega de todo eso que, que, que permitió ese, ese robo de la película. Hay una, hay una serie en Netflix ahora que, que narra la historia, de es a quién pertenecen las imágenes. Sería la pregunta que uno podría hacer. Y no lo pregunto en términos legales ni morales, sino en términos filosóficos. ¿Las imágenes de nuestro cuerpo le pertenecen a nuestro cuerpo? Tuve que firmar una, una declaración de que me podían filmar, hola, eh, para poder estar acá. ¿A quién le pertenecen las imágenes? ¿Me pertenecen a mí? ¿Le pertenecen a la cámara? ¿A quien gatilla la cámara? ¿Será que la imagen movimiento encierra a nuestro cuerpo movimiento? ¿Será que hay allí una imagen real del cuerpo que nos pertenece por ser propietarios de ese cuerpo que está siendo filmado? Con estas preguntas de fondo doy paso al cierre... De... ¿Cómo vengo de tiempo? Ni idea. <risa> doy paso a, al cierre de esto, perfecto. Eh, en la cual voy a intentar enlazar todo esto que puse sobre la mesa para pensar técnicas, imágenes e imaginarios. En esta presentación procuré la articulación de modos de ver con modos de entender el cuerpo. Las maneras que entendemos el cuerpo son las maneras que vemos el cuerpo y viceversa. ¿Por qué? Porque la gramática visual y la gramática corporal de nuestras sociedades nacieron de la mano. A través de establecer esto, una imagen-movimiento que es análoga a un cuerpo-movimiento y a partir de ello pensar el problema de la percepción. Ahora lo que quisiera cerrar es decir que si la cámara funciona como umbral de lo visible, lo que permite ver y lo que no permite ver, como diría Jacques Rancière, entonces quisiera proponerles pensar el cuerpo como umbral de lo sensible, aquello que percibimos, aquello que no percibimos, y aquello que se vuelve intolerante de percibir, y que configura los modos de entender la corporalidad. Walter Benjamin sostenía que el poder estético y político de las imágenes en las artes mecánicas, como estas, radicaba en su potencialidad de poder reemplazar la imaginación. Cuando vemos una imagen, descansamos en la imagen, nuestra imaginación. Un ejemplo acá de entrecasa, eh, eh, bien sencillo. Si alguna vez leyeron un libro y después vieron su interpretación en el cine, lo que van a sentir es una traición. Es una traición a su imaginación. Es la imagen que ustedes eh, fueron construyendo que es mucho más real que en todo caso la que ven ahí en pantalla que está siendo reemplazada. Como ha dicho un querido colega también de esta casa, Alejandra Fernández Vaz, en la relación entre imagen e imaginación se despliega un poder mimético que hace que cansemos la mirada en el producto de nuestra imaginación. Quisiera ahora posar la atención en la articulación de la distancia entre técnicas, técnicas corporales o técnicas cinematográficas. El cine como aparato científico mecánico de imágenes en movimiento, como el cronofotógrafo de Marí, generó una nueva técnica del menar, pero sobre todo generó una nueva experiencia. Como es ir al cine, como es la gramática visual de una película, como es el lenguaje cinematográfico, como es el juego de técnicas entre el plano, el montaje o el encuadre. Lo que quisiera ahora sostener es que el cuerpo como umbral de lo sensible permite pensar que el cuerpo está en la armonía entre el orden del objetivo y de la cultura que lo incorpora y el orden de lo subjetivo de la percepción social que tenemos. Si la percepción que tenemos del mundo condiciona al mundo, si la percepción que tenemos del mundo es diálogo entre imágenes e imaginarios, si la percepción es movimiento, pero entonces es una técnica que genera movimientos, que desconfigura y reconfigura el cuerpo en movimiento, ¿por qué pensamos que es más real el cuerpo físico que el cuerpo metafísico? ¿Por qué pensamos que el cuerpo este que tengo acá es más real que el que pueden ver por pantalla, si los efectos de ese real son igual de materiales. Eh, una pregunta análoga a este encuentro, digo, ¿qué cambios en las percepciones de lo corporal trajeron estos tiempos de cambios que invitan a pensar este encuentro? Sin caer en romanticismo, y ahora sí cierro, ¿no debería entonces preocuparnos la educación de la percepción del cuerpo-movimiento? Y no lo pregunto apenas por una dimensión estética, es importante la belleza y saber cómo apreciar un gesto técnico. Lo pregunto como dimensión estética y política, para reconocer el punto de vista del otro sin suponerlo con prenociones. Y entonces para reconocer la contingencia de nuestro punto de vista. Cerrando, la propuesta es transitar el camino de la formación de la percepción, afrontar su condición de contingente, comprender que la, que la percepción de las imágenes y de los cuerpos tiene un origen común, que los modos de comprender las imágenes y los cuerpos están mediados por técnicas, habilitar el tiempo de reflexión y del análisis para entender no sólo la educación del movimiento o la educación del gesto técnico, sino la configuración de ese cuerpo movimiento, que sólo es a posteriori de la acción y está mediado por técnicas de percepción previamente incorporadas. Muchas gracias. Tranquilamente podemos hablar de Pinky Cerebro. Mejor. Uh, no sé si voy a, si, si voy a suceder en, en, en articular lo, lo, lo que tengo en la cabeza, pero eh, quiero volver a, a, al punto de vista histórico en el cual uh, empecé, es decir, el desarrollo de, del, del cine con, con el desarrollo de la cultura física. Uh, piense que la implicación... Eh, del, de, de este, este, este, este son, son, eh, son hechos si, eh, simul, eh, simular sí eh, quiere decir que la cultura física depende de, de, de, un, de un público de una de, de, un, de una audiencia um, y estoy estoy pensando en, en, en al principio del de, del siglo XX por ejemplo con con el desarrollo de la cultura del, del, del, del museo, la transformación del cabinet de, de, de curiosidades en, en, en museo, eh, eh, um, y también eh, desarrollos como, como Sandow uh, y, y sus performances, que es a la base de, de, de la, bueno, la base de una forma de cultura física eh, más anglosajona que francesa, por, por supuesto. Eh, eh, es la implicación de, de, de su presentación el hecho que la cultura física necesita un público. Juegos olímpicos, por favor. Eh, por ejemplo... Eh, eh, una pregunta, Eduardo, es en esta última afirmación que haces, ¿cómo pensás en la, en la última parte de tu, de tu exposición, cómo pensás el, el problema que hay eh, en la propia percepción respecto a la imagen cuando aparece? ¿no? O sea, cuando aparece la imagen propia, no cuando, cuando en la técnica que decís lo, cuando vos estás viendo como si fuera, sino cuando aparece tu imagen. Todo lo que pasa y todo ese impacto que hay sobre la propia imagen y el, el propio cuerpo en este contexto histórico a partir de la posibilidad de vernos, de verse tan seguido que, que tienen todos. Y cómo eso juega en nuestro campo particular, en nuestro campo disciplinar, cómo pensás eso en nuestro campo disciplinar, cómo juega esa tensión respecto a la, a la implicancia de, de la propia imagen corporal, digamos, ¿no? Bueno, Edu, primero agradecerte por la presentación, este, muy bueno. Y mi consulta vendría por acá, eh, vos nombrabas ahí en un momento este, que el punto de vista lo crea, el, crea el objeto, de, que es el planteo de Saussure, eh, y después tomás la percepción de Merleau-Ponty, ¿no? Eh, ahí, ¿cómo, cómo haces para articular esto pensando en que ese punto de vista de Saussure es lingüístico? ¿No? Y la percepción de Merlot-Ponty es, es del cuerpo. ¿no? Eh, digamos así que en, en última instancia, el punto de vista que plantea de Socir tiene que ver con lo discursivo, eh, en primera instancia con el lenguaje, pero si se quiere en última instancia con lo discursivo. Y en Merlot-Ponty, eh, como es eh, del cuerpo, lo plantea en términos prediscursivos. Pre, pre ¿no? ¿Cómo haces para articular ahí esa, esas dos miradas? Gracias por... Eh. Ah, ¿querés Bruno? Dale, dale, dale. Oh, hola. Sí. No, recuerdo de la época, este algunas otras eh, cosas que usaron de Point of View, como había una que era en un bosque, Blair Witch, la bruja de Blair Witch. ¿Eh? Proyecto Blair Witch. Ahí va. Y... Eh, de la época también, eh, no sé, Tom Grimm, Jackass, tenía algunas tomas que usaban para que, eh, que se tiraban, yo qué sé, en carritos por la bajada y se daban con cosas y todo eso. Creo que usaban también, este punto de vista pero mi, mi, eh, la, el punto de vista como del televidente, ¿no? Pero mi pregunta iba más a poder pensar esto con los juegos de video. que de esa, Creo que el Doom era uno de los juegos de video de esa época que, te ponía en, en primera persona, no era la imagen plana donde ibas corriendo de costado, sino que te, que, que, que te ponía como en ese lugar de primera persona y ahora aparecieron como otros de la época. ¿no? Entonces, nada, me, me dejaste pensando, justo hoy nos cursamos con Nico y una compañera que está con los videojuegos, si no podría pensarse de todo esto también para, para la cuestión de la programación de los videojuegos, ¿no? es decir, cómo... Quienes estructuran los videojuegos, incluso algunos después fueron películas y utilizaron eso, este, construyeron esta idea de, del punto de vista del, del, del jugador como también para las sensaciones, ¿no? Me imagino que hay, en esto del punto de vista tiene que ver con algo que siente el cuerpo que no está en el juego, ¿no? Eh, primero, ¿tu nombre? Nico, un placer. Eh, gracias por, por, eh, por eh, la pregunta. Eh, primero, efectivamente hay una relación entre eh, las, eh, el nacimiento de las artes visuales mecánicas y la cultura física. Eh, Sandow es un, un ejemplo, pero tiene que ver con algo de lo cual... Eh, me llevó su tiempo, por lo menos, formular en términos de visualidad, que es, lo digo de esta manera, eh, además de, este, de, esta, de esta investigación historiográfica, yo trabajo sobre noticieros documentales, newsreels. Y ahí yo me daba cuenta que cada vez que se hablaba de la, de la escuela, yo trataba de investigar discursos escolares en los newsreels, sobre todo en Argentina y en otros lugares. Y cada vez que se hablaba de la escuela, me encontraba con imágenes de educación física. Con el tiempo, cuando ya fue una constante, me di cuenta de que hay una cierta atracción del de movimiento de lo que está delante de la pantalla con el movimiento de eh, la, la propia pantalla. El, movim el movimiento el cuerpo movimiento y de la imagen movimiento. Esto lo digo porque uno puede notar, por ejemplo, vos al último mencionabas los Juegos Olímpicos, que el desarrollo de la deportivización en los Juegos Olímpicos, la instauración de reglas, eh, todo lo que tiene que ver con el, el protocolo de medallero olímpico, los símbolos y demás, se da. ¿Cómo? El, el ritual, exactamente, se da de la mano de maneras de cómo filmar esas actividades físicas. No por acaso podemos pensar el gran film de Lenny Riefenstahl, Olimpia, como una manera en la cual se termina de configurar, no es que lo haya inventado todo, pero se termina de configurar muchos de los rituales de la educación, de, de los Juegos Olímpicos, con una manera de filmar cada uno de los deportes previamente a que se desarrolle. El, para quien no vio eh, Olimpia de Lenny Riefenstahl, es muy. Eh, primero es un film oficial de los Juegos Olímpicos, más allá de haber sido pedido por, por Joseph Goebbels, es oficial, es bancado por el Comité Olímpico Internacional, y es el primero en el cual hay un guión antes de que el movimiento se desarrolle. Se sabía qué es lo que se iba a filmar antes de saber quién iba a ganar la carrera. Y es eso lo que se empieza a, a, a generar a partir de ese momento, que es un desarrollo paralelo entre una... Vamos a decir, sí, un proceso de deportivización, para decirlo con Orbel Elías, y un proceso de estetización de los deportes, para decirlo acá, entre nosotros. Eh, y me parece muy importante lo que vos señalás sobre eh, que la cultura física tiene que tener un público, porque una de las principales cuestiones que se empieza a ver claramente eh, en, eh, los, en, en, en los films Insisto, no solo del línea referencial de los Juegos Olímpicos del 36, sino en los de Los Ángeles del 32, es la separación del público cada vez mayor hacia las gradas, hacia, hacia las tribunas. No por acaso, no por acaso eh, la principal eh, manera de, de, de desarrollar una de, la, de las principales eh, competiciones deportivas de la época, como era la muestra de gimnasia, una, una competición que ya no está más, que era la muestra de gimnasia colectiva utilizaba la técnica calisténica de todos en filas y legras haciendo lo mismo frontalmente, o frente al profe de educación física, o frente a la cámara. Hay un grado de espectacularidad en el cuerpo movimiento. Eh, en el caso de Sandow, que vos lo mencionabas, bueno, tiene que ver básicamente con la idea de la perfeccionalidad del cuerpo físico y demás. Ahí a mí me gusta pensarlo. Eh, con una idea que, te, que trabaja Jacques Rancière en El Espectador Emancipado, que tiene que ver con el cine triunfa, además, él retoma las ideas de Benjamin, el cine triunfa por haber permitido reemplazar las, a, a la imaginación con imágenes, pero además sin, eh, triunfa como experiencia por haber hecho del espectador alguien que, es, que está expect, expectante, dice. Alguien que está sin saber lo que va a pasar, sentado, pasivo, consumiendo las imágenes. Eso es lo que dice de, de, respecto del concepto de espectador eh, para Ranciera. Entonces, hay un grado de desarrollo muy fuerte entre lo que vemos, movimiento, y la necesidad de estar pasivo para ver ese, ese movimiento. Eh, y una de las cosas eh, importantes que tiene lo, lo que mencionabas del grado de espectacularidad también tiene que ver con, un, con una idea, con un eslogan que se desarrolló mucho en, en gimnasios en, en Argentina, calculo que acá también, que es esa idea de trae el cuerpo que tenés, llévate el que querés. ¿no? Esa idea de cierta espectacularización que en realidad no está solamente en la visualidad, sino que está en un imaginario de un cuerpo que nosotros querríamos tener y no tenemos. De, un, de, de una suerte de desajuste entre aquello que nosotros percibimos de nuestro cuerpo y aquello que... Eh, una suerte de real del cuerpo. La pregunta sería, ¿esa, eh, eh, esa imagen que tenemos de nuestro cuerpo es más o menos re, eh, eh, real que nuestro cuerpo real. Y mirá, en muchos casos tiene el mismo efecto. Y es en parte a eso a lo que, si vos querés, como lectura política puede derivar eh, esta idea que vengo a proponer. Hay un borramiento entre lo real y lo imaginario Insisto, no en términos psicoanalíticos, no me meto en ese universo, sino en el término de lo que en cinematografía significa imagen y real. Eh, lo cual tiene en parte que ver con lo que Ramiro preguntaba respecto a la propia percepción. Yo ahí lo primero que diría es, eh, la propia percepción no existe. No hay nada propio de la percepción. Toda percepción es el efecto de haber incorporado una gramática visual, un modo de entender lo que vemos anterior. Efectivamente, eso, eso no quiere decir que vos y yo tengamos la misma percepción sobre las cosas. O sea, algo de propiedad de ese propio existe. Hay algo que vos ves diferente a lo que yo veo. En este mismo momento vos estás viendo más espaldas de las que estoy viendo yo, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? O sea, en este diálogo que estamos teniendo. Sin embargo, no quisiera creer, caer en la autonomía de la percepción. Esto es algo que desarrolla sobre todo Pierre Bourdieu cuando, cuando eh, analiza la cuestión del arte... Y dice, bueno, para poder pensar eh, eh, el arte es necesario tener un conjunto de saberes culturales que condicionan la, lo que estás viendo. Con lo cual no existe tal cosa como un sentido estético particular. Existe poner en juego categorías previamente eh, desarrolladas por, eh, por eh, la cultura. ¿Cómo hacer en nuestro campo para pensar acerca de la percepción? Es todo un desafío. Eh, hay un interés que, que, que, que me parece que, que en educación física se da por sabido, que es, por ejemplo, en general cuando se piensa en términos estéticos, se dice, bueno, lo estético no es lo bello, pero bueno, lo bello es la forma mayoritaria en que entendemos sobre lo estético de las cosas. Y el concepto de belleza en educación física no ha sido interpelado, por lo menos no ha sido interpelado en el sentido estético, sino ha sido interpelado en el sentido político, esto es cómo los gimnasios generan, reproducen un sentido de belleza. Uno de, de los desafíos para mí es pensar un sentido estético de la, de la cultura física, que vaya más allá de lo bello y que se centre en el goce, que se centre en el deseo, que se centre en el placer. Eh, pero bueno, eso es un desafío que excede totalmente a esta, a esta charla y a, los, a las cosas que quise hoy exponer. Eh, sobre lo que Jorge preguntaba tiene que ver, eh, acá eh, vamos a tener que hacer un sincericidio es, es un, voy a tener que retomar algunas cosas que en la charla anterior hoy más temprano mencioné, pero quien no estuvo ahí, pobre, si no no, no, no no piensa, porque hoy más temprano hablamos también de, de, de Merlo ponty y yo ahí hablaba con él y le decía que no es casualidad que Merleau-Ponty desarrolla su posicionamiento sobre lo corporal a partir de definir también un fuerte posicionamiento sobre el lugar del lenguaje en lo corporal. Inclusive le habla de la lengua más que del lenguaje, ¿no? porque no quiere separarse del todo de la carne. ¿no? Dice que hay algo material en última instancia, por más fenomenológico que, que sea. Con lo cual, yo ahí te diría, yo, no, no, no, eh, yo no, no, no, no tengo competencias para hacer un análisis lingüístico de Fernández Azur, pero sí que los dos trabajan en el mismo periodo una idea de objeto como aquello que se le escapa al lenguaje, aquello que está por fuera de la cultura. Ese desagradable sentimiento de, aquí, de allí donde ya termina nuestra presunción, ya no tenemos más idea de lo que está pensando empieza nuestro castigo. Es eso, la cosa desprovista de cualquier tipo de lenguaje. No tengo un, un, un argumento de un contrapunto teórico entre los dos. Si sí, mi lectura de ambos... Es que para ambos el objeto es aquello que queda por fuera del lenguaje, aquello que es nuestro castigo. Eh, y cierro con la pregunta de Bruno, no lo veo, ya capaz que tiró la bomba y se fue, ahí está. Eh, sobre, acá voy a hacer una reflexión un poco más de, de cinéfilo, ¿no? menos teórica de la educación física y mucho más de que me gusta mucho el cine. Eh, efectivamente, uno puede pensar en el proyecto Blair Witch, por ejemplo, cuando piensa eh, la imagen en primera persona. Pero en el proyecto Blair Witch yo te diría que es explícita el medio técnico que separa la primera persona de quien está mirando. Quiero decir, en todo momento se nota que hay una cámara de por medio. Justamente uno de los grandes desafíos que tuvo la cinematografía el mejor ejemplo es eh, ver el hombre de la cámara, de Zyga Bertov, hoy, hoy lo mencioné, es tratar de hacernos creer que lo que está en pantalla es nuestra visualidad y no que en el medio hay una condición técnica. El proyector Belly Witch justamente juega al revés. Pone la condición técnica para decir, te estoy filmando. ¿no? Y ahí se desarrolla todo. De hecho, perdonen que voy a spoilear, pero tampoco es una novedad esa película, así que si no la vieron, ya está. La, la película termina cuando se cae la cámara. Y ahí se termina, porque justamente es el momento en el cual se acabó. Igual. Bueno. Igual. Bueno. Eh, vos mencionabas otros ejemplos. El tema de los, de, los, de los videojuegos es muy interesante también. Hay algunos hay algunas eh, personas que están pensando el, el, el punto de vista en primera persona y piensan juego por ejemplo, como, como el, el Doom. Vos fíjate que el Doom era un juego de disparo, que vos estabas, la imagen estaba centrada en el movimiento que vos hacías. Pero fíjate lo interesante. ¿Cómo sabías que te disparaban? Cuando se acababa la primera persona y veías una imagen roja, ese era el momento en el cual el impacto te daba. Nunca recibí un balazo, pero no me imagino que así se vea. ¿Se entiende? O sea, esa era la manera que tiene que ver. Los juegos actualmente de disparo. No sé si te gustan los videojuegos. Vibra el joystick, ¿no? Sobre todo estoy pensando en la PlayStation. Quiero decir, hay algo que te hace todo el tiempo volver... A el lugar de que hay una mediación técnica, sin eso no hay primera persona. Eh, la única, acá es donde me pongo cinéfilo y, y hago una recomendación, ya que estamos, eh, se viene el, el fin de semana, la única película que de mi perspectiva consiguió dar cuenta de, un, eh, de una primera persona es Being John Malkovich, eh, quiere, quiere ser John Malkovich, que es un film genial, si no lo vieron, compren pochoclos. No, no es pochoclera, pero compren pochoclos. Eh, es un film bastante eh, eh, lisérgico, de, un, de uno de los mejores eh, guionistas, uh, que tiene um, para mí eh, eh, Hollywood, que es eh, Kaufman, que lo que cuenta, no voy a spoilear, Nico, quédate tranquilo, pero sí voy a contar lo que vas a encontrar en la sinopsis, eh, cuenta la historia de una persona que de repente eh, va a trabajar a un edificio en el piso 7 y medio. ¿No? y llega al piso 7 y medio, ya ahí se dan cuenta que la película muy normal no va a ser, eh, y de repente, mientras trabaja, encuentra una puertita, se mete dentro de esa puertita, y cada vez que se, mue se mete dentro de, de esa puertita, aparece en la conciencia de John Malkovich. John Malkovich es un, es un actor muy conocido, uno pelado, si ponen ahí van a decir, ah, es este. Eh, el actor principal es John Malkovich y eh, Cusack, John Cusack. Eh, Y... Justamente el film transcurre entre el intento de John Cusack de eh, manejar la conciencia de John Malkovich. John Malkovich actúa a sí mismo, es un actor famoso. Entonces el tipo dice, yo quiero vivir en la conciencia de un actor famoso de Hollywood. bueno, Y se desarrolla ahí eh, toda la historia. Eh, no le voy a seguir contando de, de, de, de qué va la cosa, pero sí mencionar de que... Eh, es muy interesante que cuando eh, maneja la primera, la primera persona hay como un cierto borramiento de los costados, como recién veían con Pinky Cerebro cuando pestañaba, de que es necesario hacerte entender de que en ese momento estás viendo en el punto de vista del de que estás viendo. ¿no? Con lo cual es, eh, eh, es importante señalar que aquello que, llama, que, se, que, que se llama la gramática visual implica la necesidad de explicitar que no es el punto de vista propio, sino un punto de vista construido. Voy a dar un ejemplo muy sencillo para cuando ven una película. Pensamos que todo film es cronológicamente narrativo, ¿no? O sea, la imagen 1, la imagen 2, o sea, primera escena, segunda escena. Si no nos aparece un cartel que nos dice cinco años antes, seis meses después, nosotros no lo sabemos, porque una de las cuestiones de la gramática visual es que es cronológica. Nosotros cuando vemos una película pensamos que la imagen que transcurre en la habitación pasó después de lo que pasó en la cocina. Pensamos que hay una cronología, nunca nadie nos lo dijo, la tenemos incorporada. Eso es una, eso es una de las características, características que tiene la gramática visual. Y todo aquello que rompa con esa gramática visual, la imagen en primera persona, los lapsus de tiempo... Eh, entre eh, el, el giro narrativo, etc., es necesario eh, explicitar, es necesario hacerlo visible. ¿Por qué? Porque ya tenemos incorporado una gramática visual que si no nos dicen que eh, algo está rompiendo con eso, no vamos a entender la trama de la película. ¿Puedo hacer una, ¿puedo hacer una recomendación más ya que si, vieron, si, si quieren ver John Malkovich, automáticamente después, no, pueden descansar un ratito, pero después vean El ladrón de orquídeas, ¿no? que es una suerte de eh, secuela, eh, porque es la historia del guionista que hace esa, esa película. Y es muy interesante cómo en las dos, pero esté la atención, hace eh, un juego en, el, en, en, en, en una... En, en, en Vin John Malkovich sobre la conciencia y en el ladrón de Orquídeas sobre eh, las, las, las emociones. Si ustedes ven el ladrón de Orquídeas, presten atención a que cuando eh, el, el personaje principal es un guionista, cuando el guionista está aburrido, la película es aburrida y ustedes están aburridos, cuando la película cuando el guionista es divertido. Entonces hay un, un, un ritmo que pone el propio narrador que está centrado en una primera persona no visual, o sea, no vos estás viendo lo que él ve, sino que el personaje pr principal es el que te gobierna tus emociones. Esa es la idea que desarrolla Kaufman en El ladrón de orquídeas, que es, en un momento, hace un, un, un homenaje a Bin John Malkovich. Está ah, bien. No, eh, ¿qué comentario te generaba a partir de todo esto que presentabas sobre la espectacularización del cuerpo a partir de, de la filmografía? Eh, ese que directamente, yo creo que en el ensayo ya falla, y aparte surgía acá y también por un consumidor antiguo de videojuegos, ese pasaje de los videojuegos en primera persona por fuera de los de los de armas y disparos, ¿no? Pero por ejemplo Resident Evil y Tom Raider, ¿no? Que son dos juegos que tienen una espectacularización del cuerpo importante y me imagino y son súper fieles a, al videojuego en cuanto a argumento y bueno nada y en el momento de llevarlo a la filmografía no la primera persona no aparece, ¿no? Porque no hay cómo, no sé. y creo que lo deben de haber ensayado por esa fidelidad con con la historia del videojuego y, y bueno, y después Lara, como la, esa supermujer con grandes movimientos y todo eso. Hola, Eduardo. <ríe> uh, me gustaría, uh, primero, gracias por la presentación, uh, me gustaría... Saber volver uh, un poco para los estudios históricos. Yo hay, aún no había visto estudios acerca de Jules Marais y, y las películas. Entonces me interesa mucho porque inclusive George Bert tiene películas también de comienzo del siglo XX. Uh, entonces eh, me gustaría saber ¿o qué que piensas. ¿Cuál, ¿Cuál es la, la importancia de, de una película en, en un estudio histórico para las pesquisas históricas y para el conocimiento acerca de la obra de Jules Marais? que yo no veo? Es la primera vez que yo veo un, un estudio contemporáneo acerca de él. Gracias. Buenas. Eh, eh, quería preguntarte, eh, Eduardo, qué opinas o si tienes algún conocimiento y, y en tu trabajo qué lugar tuvo el, el ciclógrafo de Bernstein. Eh, si eso es muy diferente al, al cronofotógrafo. Hola. Buenas noches. Eh, estaba pensando ahorita que estaban hablando del film y los videojuegos, hay una serie muy buena en Netflix que se llama Bandersnatch, no sé si ya la viste, y justamente habla sobre eso, ¿no? llega un poquito tarde a la conferencia, pero sí pues habla de eso, de cómo el personaje se pregunta si está decidiendo él o alguien está decidiendo por él, entonces está, está muy buena esa, esa serie. Quería preguntarte en relación a, a esta idea de que una de las primeras imágenes en primera persona aparece en el porno, eh, supongo que heterosexual y hegemónico, y en ese sentido, bueno, eh, ¿cuándo pensás que aparece esta, esta visión en primera persona, eh, bueno, de, de todo lo otro que no sea este, este ¿cómo se dice? Eh, sujeto que consume el porno, ¿no? Como, cómo se piensa la disidencia en, es, en, ese, en esa primera persona si precisamente no está preparado para eso en la imagen. Yo igual es agregar, agregar una cosita a lo que dijo ella, eh, cómo podemos pensar esto de, de los cuerpos disidentes, las disidencias, en esta gramática corporal que evidentemente trae una heterosis normatividad, en el caso de las prácticas corporales que se, que se graban, digamos que, que están... Este, atravesadas por la cultura de los medios, y bueno, ¿cómo, cómo es posible pensar para los medios este, una imagen corporal que no sea la, la heterocis, ¿no? en qué momento puede aparecer eso, si si aparece? Eh, ¿Cómo le exigimos al, al, al audiovisual que aparezcan cuerpos disidentes, por ejemplo en el deporte, ¿no? este, cuerpos trans, intersexuales, etcétera, y lo que nos cuesta verlo en términos de gramática este, corporal, ¿no? Eh, no podemos pensar cuerpos por fuera del lenguaje, dice Judith Butler, no podemos definir cuerpos por fuera de lo que nombramos. Este, bueno, me pregunto un poco eso también. Bueno, trato de ser breve porque por respeto al panel que sigue. Eh, gracias nuevamente por... Eh, por las preguntas voy a tratar de ir eh, eh, en orden eh, Rodrigo eh, hay, eh, el ejemplo que vos dabas por, eh, de, de, de aquellos videojuegos que después son llevados al cine es análogo al ejemplo que daba antes respecto a leer un libro y después verlos en otra imagen cualquier eh, construcción de una imagen sea imaginario o sea imagen pasada por otro medio nos cuesta horrores, nos cuesta horrores poder identificar una cosa con la otra. La imagen digital de un videojuego después hecha en eh, los videogames en general fracasa y tiene que ver porque sí, tiene que ver porque Ah, bueno. No, no, no, está, eh, pero sí lo que sí, sí lo que eh, más allá de eso nada, tiene que ver con con, con percepciones justamente eh, diferentes. Sí, lo que me parece interesante que, de, de tu pregunta, que, que, que, que permite continuar desarrollando, es, por ejemplo, por qué cuesta tanto eh, aceptar la realidad virtual. Primera nota al pie y digo, habría que hacer un ejercicio fuerte de pensar qué significa realidad virtual. ¿no? A veces dos conceptos contrapuntos y demás. Pero eso que llamamos realidad virtual, como esa... Eh, esas imágenes que nosotros vemos que ocupan 360 grados. O sea, donde uno mira, se sumerge en una nueva realidad. No sé si han tenido la oportunidad de experimentar eso, pero si uno pasa más de un tiempo prudencial en realidad virtual y no está entrenado, lo que pasa es que se desorienta. Literalmente te marea, te desorienta. ¿Por qué? Porque es otra percepción. Te cambia totalmente la, la, la gramática visual porque te sumerge en un mundo donde... No tenemos todavía las capacidades para ver, Por eso no se ha desarrollado aún como eh, Max Zuckerberg y el metaverso quieren desarrollar respecto a la, de la, de la realidad virtual. Y recién ahora algunas tecnologías como Oculus o como la, la Nintendo Wii y demás están intentando poner sobre la mesa eso. Pero no han conseguido desarrollar, todavía hace falta, tecnologías anteriores. Hace, hace falta unos grados más, hace falta eh, se, seguir desarrollando nueva, nuevas maneras de gramática visual. Igual, esto no tiene nada que ver con, lo que, lo, con, con, con la educación física, ni mucho menos, así que eh, digo, digo eso. Carol, eh, a ver, eh, contemporáneamente a Marie se desarrollaron distintos eh, inventos tecnológicos. Eh, yo les mencioné el de Marie, los más representativos son también Edward Muybridge, y eh, el de Tomás Alva Edison. Son los tres más eh, reconocidos, no tanto porque hayan sido los mejores, sino porque son los que después se patentaron y sobre esa patente se construyeron cámaras cinematográficas. Voy a dar solo un ejemplo para que se entienda. Eh, es reconocido que los hermanos Lumière eh, hacen la primera proyección de cine. La hacen con una cámara que se llama The Mini gaumont Gaumont es el gran... Eh, empresario francés, en ese momento era un pésimo empresario que venía de dos bancarrotas, que la pegó. Con, eh, dijo, compro esta patente y se llenó de plata. Hoy por hoy es una de las cadenas más grandes en el mundo, los cines Gomont, si no me equivoco, acá en Montevideo hay también una, un, un cine o había por lo menos. Eh, y la desarrollo con Demenis. Demenis es un, uno de los padres de, bien patriarcales de la educación física francesa, eh, que era discípulo de Marí y es quien le roba la patente, hay que decirlo así, le roba la patente a, a Marí, que le dice, che, vamos a patentar esto, le dice, no, yo hago esto por la ciencia, el otro le dijo, buenísimo, quédate en tu casa, patentó y se quedó con to, toda la guita. La, la Pero más allá de eso, que tiene que ver con una cuestión más eh, historiográfica y demás, lo interesante es que eh, en los tres casos que mencioné, la cultura física está muy fuertemente como eh, primeras imágenes. En el caso de Edward Muybridge, desarrolla su Sopratiscope a partir de una apuesta que eh, hizo el gobernador de Nueva York, diciendo, alguien que me demuestre, él decía, que los caballos en todo momento apoyan un pie, un, un pie una pata, sobre el suelo. Y fue Edward Muybridge que generó los platos eh, de vidrio y consiguió imprimir la imagen y hacerla circular y demostró que hay una fase de vuelo en, en, lo, en los caballos. En el caso de Tomás eh, Alba Edison, en realidad lo desarrolla con, eh, con Dickison sobre todo, que es uno de sus ayudantes, o sea, otro que compra patentes y se las adueña, valga, valga la nota al pie, soy eh, de repente el real de la el Ventura de, la, de los inventos científicos. Bueno, le... Mm, una, la, la imagen que lo, que lo hace conocido, la imagen que lo, que lo, que lo potencia, son las imágenes de, de Sandow y otras de, más de gente haciendo actividad física. Quiero decir, espectacularización del cuerpo, imagen, movimiento, cuerpo, movimiento, van totalmente de, de, de la mano. A mí me parece importante esto que planteaba al inicio. No es casual que usemos la palabra proyectar imágenes para pensar un invento que, que se empieza a usar para, para pensar un invento que lo que hace es justamente proyectar cuerpos. ¿Qué? Lo voy a decir con más fuerza de lo que es, pero ¿qué no hace la educación física sino proyectar cuerpos? Trae el cuerpo que tenés, llévate el que querés. Pensar un cuerpo para futuro. El cine y eh, la cultura física tienen la misma racionalidad, que es pensar una realidad para transformarla, para generar una nueva. Ahí me parece que hay un, una raíz para pensar ciertos sentidos históricos del, del aporte de Marie tanto digo, acá les conté un invento, lean la obra de Marie que es genial, la obra de Mini, a pesar de lo que conté, es espectacular, diría que el principal libro de inicio del siglo XX es las bases científicas de, de George de Meuní eh, pero más allá de eso, había una racionalidad científica en el momento de querer pensar la proyección de una imagen y la proyección de un cuerpo como dos cosas semejantes eh, Gracias, eh, eh, vi Vander eh, Gracias por lo de eh, por lo de la, la recomendación de pensar eh, ese invento. Sinceramente todavía no, no tuve tiempo, pero para pasar eh, eh, rápido y pensar en lo de lo que preguntaban Juana y la compañera que está acá adelante respecto del del, del nacimiento del P.O.V. en el porno. A ver. Vos ahí usaste una palabra que, por lo menos en historia del cine, se, es como que lo primero que, que te enseñan cuando trabajas con, con historiadores del cine, que es la primera imagen. Es imposible saber cuál es la primera imagen. Es imposible saber qué es lo primero. ¿no? Uno puede darle significación histórica y decir, bueno, esta es la, ima la imagen más antigua conservada, estas son imágenes que se desarrollaron en el lugar donde se desarrollaron las primeras imágenes, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque todo de todo el cine silente anterior a 1930 en el mundo, sobrevivió menos del 10%. Eso significa que es muy difícil saber cuál es el origen de muchas imágenes. Saber cuál fue el origen del POV en el porno es también muy difícil saber, sobre todo en un contexto en el cual el porno, por ejemplo, se desarrolló muy fuertemente en el ámbito privado. Eh, dicho sea de paso una de las eh, primeras films pornográficos del mundo se filmó en Argentina en, los, en, los ríos de, eh, en el, la vera del río Quilmes que es el Sartorio o el, el Satario lo pueden buscar, aparece eh, rápidamente y tiene entre otras imágenes es, es un, es un eh, maníaco sexual que va fifando así como <risa> académicamente lo digo, va fifando a medida que va, va caminando eh, eh, eh, ahí ya aparece la idea cier cierta imagen intimista de un punto de vista no? sobre todo pensando en algunas prácticas sexuales que el, la pornografía eligió contarlas siempre en el formato de primera persona dicho esto, no es casualidad que, eh, que la gramática visual sea sexogenérica patriarcal vista desde el punto de vista cis y que la pornografía haya reproducido eso hay, eh, no soy especialista en esto, pero hay gente que labura sobre eh, historia del cine pornográfico y que demuestra que la, el, lo que tiene que ver con el POV en cualquier eh, formato de pornografía disidente es casi nulo. Casi no existe una mirada femenina, no, no estoy pensando acá en lo que se conoce como categoría pornografía femenina, que tiene un, un posicionamiento feminista, Hay varios, eh, ahora se me fue el nombre de una directora alemana muy, eh, muy reconocida, pero... Eso lo, eh, no, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al POV del punto de vista femenino casi no existen eh, en términos comparativos ¿no? Con, con el punto de vista masculino. Eso tiene que ver con que para nuestra gramática visual los cuerpos son masculinos y si no es necesario aclararlos. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, muy tonto, muy a la mano, pero cuando nosotros hablamos de fútbol sabemos de lo que estamos hablando y en todo caso si lo juegan mujeres decimos fútbol femenino. Existe la NBA y existe la WNBA. Nadie necesita la MNBA, la Men National Basket Association. Es necesario aclarar que toda práctica deportiva es deportiva o es deportiva femenina. Y un ejemplo historiográfico, para, hay varios colegas que laburan en historiografía, por lo menos hasta, hasta ahora no he encontrado ningún libro, he encontrado algún artículo sobre educación física masculina, que diga sí. Sí, hay mucho sobre educación física femenina. ¿Por qué? Porque la educación física es masculina. No estoy afirmándolo, por favor, aunque quede grabado, no es eso lo que estoy queriendo decir, pero se presupone que el cuerpo es masculino y si no hay que, hay que aclararlo. De la misma manera que una gramática eh, corporal que supone que o tenés dos, dos brazos o te falta un brazo, frase que hemos usado muchas veces. Eso presupone que hay un cuerpo anterior a vos y que te, si te falta algo es porque deberías tener lo que no, lo que no tenés. Bueno, esas son condiciones que se manifiestan en distintos contextos. En la gramática visual, en la educación física, en distintos órdenes de nuestra vida. ¿Bien? Bueno, gracias Edu. Cerramos el espacio y hacemos un corte de unos minutitos para hacer la mesa de cierre que se llama Políticas Públicas entre lo Internacional y lo Local a cargo de Marcelo Melo, Paola Dogliotti y Silvina Paez.